Pienso en tu todo el día Yo creyendo que tú me piensas también yeah. Era falso todo lo que yo conocía quedé tan lejos que no se iba bien Me no dejaste solo Mejor mejor mejor yo te todo, todo Y dime que amas Si está frío, que amas Y yo solo La lluvia pegando en el techo Luna mirando lo hecho Júpidos en la misma flechas. hijo de puta quedo satisfecho Tu palabra no fue real Y te pienso como amar Y yo con una estaca en el pecho pensando en el último beso Las luces de la carretera me serán, loca. La manera en que te fuiste no fue tan buena, lo no hay que evitar, soy real, te hace el tema del molin, estoy fome, Te pienso cuando me acuesto, si son la noche, le prendo una flor al cielo con tu nombre, estoy entero enojado, pero soy tu lore, yeah. eh. siempre imagino el momento en que te fuiste con él, estoy ya todos estos tiempos y vendrá mejor. Tengo hermanos que me van cansando por lo que Si tú no logras te por la